Hoy vamos a conversar de un tema que es, eh, de alguna manera, como muy eh, impresionante, interesante, que tiene que ver con la gran diversidad que existe en términos de las religiones, de nuestras creencias espirituales. Y por desconocer, eh, de alguna manera, otras ramas de otros lugares, hemos generado miedo, rechazo a lo que otras eh, religiones que no son en las que nos criamos eh, piensan. Eh, esta La sesión de hoy es precisamente para profundizar en estos viajes o caminos espirituales para que cada uno de nosotros también observe en su interior, con mucha tranquilidad. ¿Qué es mi propio llamado? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí, mi propio ser, acerca de mi viaje en espiritual? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero experimentar? ¿Qué es mi meta? Entonces, démonos un momentito. Yo quiero eh, compartirles primero eh, esta pantalla. Y que nos demos un momentito como para ir hacia adentro de nuestro ser y conectar con mi propio viaje espiritual. En esta vida, ¿cómo ha sido mi viaje espiritual? Observen cuando eran pequeñas o pequeños, ¿cómo era su vida espiritual? ¿Buscaban algo? ¿O no buscaban algo? ¿Tenían alguna conexión con algo divino, con Dios? ¿Cómo eran ustedes en su viaje cuando eran pequeños o pequeñas? ¿En qué momento más adelante, cuando fueron creciendo, empezó a haber un interés en una búsqueda, tal vez más allá? ¿En qué momento querían aprender o sentir algo más? ¿Cómo fue su experiencia en su propio viaje espiritual? Aún más grandes. ¿Qué era su llamado? ¿Sintieron alguno? ¿Algún llamado? ¿Qué querían experimentar o conocer? ¿Había algo que querían entender? Y hoy, el día de hoy, ¿cómo es mi vida espiritual hoy en día? ¿Qué es lo que hoy necesito en mi ser? ¿Qué es el llamado del presente? ¿Qué quiero hoy? Y con esa reflexión vamos a comprender que cada uno de nosotros es un ser único, especial y que somos parte de una gran familia humana. Hemos visto en la sesión del martes pasado que desde nuestra perspectiva tenemos una fuente común, una semilla, que en esta imagen está representada como esta fuente eh, única, eh, suprema, de luz, el alma suprema, el ser supremo, Dios. Y que desde esa semilla única sale un solo árbol, solo una familia humana. Y que en eso hemos hecho diferentes religiones, diferentes idiomas, y así hemos crecido. Pero hay algo más además de la semilla que también es común, y es algo muy interesante, es el tronco. Aquí vamos a ver... En esta imagen, ¿verdad?, que junto con la semilla, están las raíces, que son las que sostienen, alimentan el árbol. Son esas almas que en la edad del despertar o en la edad de la confluencia se acercan muchísimo a la fuente. Y no son almas necesariamente conocidas o líderes religiosas, sino almas con una experiencia profunda de su propia espiritualidad que les da tal pureza, tal eh, eh, virtudes que eso sostiene eh, la, de alguna manera espiritualmente a la humanidad. Pero también hay un tronco común de todas las religiones, es algo que todas recuerdan de diferentes maneras que aquí está representado por esta, este tronco que dice oro y plata. Ustedes saben que en todas las religiones se recuerda un paraíso. En algunos se recuerda como el jardín del Edén, en otras se recuerdan como el jardín de Alá, otros lo recuerdan como Baikunt, otras como Babilonia, otros como Duarca, que era esta eh, Sociedad Dorada que se hundió. Otros lo recuerdan como la Atlántida, esta sociedad de sabios y, y sabias que también se hundió. Entonces, ¿por qué hay ese, ese que ahora se ha convertido en un mito, en un recuerdo de una sociedad espiritualmente elevada? Es porque... En algún momento ese estado lo tuvo la humanidad. Es decir que aquello que pensamos que es paraíso fue aquí en la tierra y fue en algún momento. En algunas tradiciones se dice fue tres mil años antes de Cristo, ¿verdad? Sí lo, lo mencionan. ¿Qué representa ese tronco? Representa la unidad. Completa. Es decir, una tierra donde todos teníamos el mismo idioma. ¿Se imaginan? Todos podíamos comprendernos sin fronteras, con un solo reino, con lo mismo dharma o principios de vida. Y una sociedad extremadamente espiritual, donde cada persona es feliz en el papel que le toca desempeñar. Porque el ser vive en conciencia del alma. Es decir, su identificación es su ser eterno. Es decir, que se identifica con las cualidades divinas. No con la edad ni con el nombre. Lo puede tener un cuerpo, pero su identidad es espiritual. Entonces, por ese estado de conciencia elevado... El concepto de muerte en aquella época no existe porque en realidad el alma nunca muere. Lo que muere efectivamente es el cuerpo. ¿verdad? El cuerpo deja de funcionar y el alma lo tiene que dejar. Pero el alma trasciende, continúa en su viaje. Cuando uno es consciente de su identidad espiritual, no sufre. En esa época no hay ataduras. Y tampoco hay miedo. Por eso se llama paraíso. Entonces, eso es algo previo a las religiones, pero es algo que todas recuerdan. Pero, ¿qué pasó después? También todas recuerdan que el paraíso se terminó. <ríe> y el símbolo de que Adán y Eva de repente se dieron cuenta que andaban desnudos, ¿verdad? En, en esta filosofía de Raya Yoga se ve como que llegó un momento en que el alma perdió su identidad espiritual y se identificó al cuerpo, a la identidad física. Y eso lo limitó porque de alguna manera como creamos una realidad vacía, algo que no es eterno, algo que se muere, que es perecedero, que cambia, que es inconstante, que es el cuerpo. Y entonces ahí es cuando en todas las tradiciones se recuerda que pues el jardín del Edén, pues nos echaron, ¿verdad? Salimos, o que Duarca Dorada se hundió, al igual que la Atlántica. ¿Y qué pasó ahí? Resulta que en ese momento, cuando hay una gran transición, es cuando empezamos a invocar respuestas. Porque cuando nosotros estamos en un estado de total felicidad, armonía, ahí ni siquiera recordamos nada más, porque no es necesario. Ahora imagínense que en este tronco común, eh, no había nadie que se le ocurriera hacer daño a otro. Entonces no habían cárceles, no habían hospitales, que tampoco habían enfermedades, ya que no había karma negativo. Pero cuando empieza la identidad a lo limitado, a la materia, nos empezamos a pegar, empezamos a tener miedo, Empezamos a dividirnos y empezamos a herirnos por avaricia, ¿verdad? Por apego y empieza el ego. Entonces van a venir así los primeros mensajeros que vienen directamente de la, de la Morada Suprema, del Nirvana, del Hogar, del Cielo. Y son mensajeros espirituales que ellos traen un mensaje que corresponde a las necesidades de la sociedad en ese momento. Entonces, después de que ya pasó la etapa de la semilla y del tronco, empieza la etapa de las ramas. Eso nosotros le llamamos el inicio de la edad de cobre. Entonces, en la edad de cobre es el inicio de las religiones. En la primera religión eh, profética con el primer mensajero, tal vez ustedes ya están pensando cuál es, es la religión del Islam del islam de el judaísmo con Abraham. Abraham trae orden, trae ley. En el judaísmo era muy importante para aquella época donde había un caos, había confusión, no había claridad, que viniera Abraham a traer esa claridad. Pocos años después, el segundo profeta que viene es Buda. Que también habla acerca de ley, pero respondiendo a por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Y habla de la ley del karma y de la ley de la karma o de la acción recta, compasiva, generosa. Y que eso es lo que necesitamos hacer. Entonces ustedes ven que cuando empiezan a venir profetas, empiezan a haber diferentes caminos que las personas empiezan a tomar. En la misma época hay lo que le llamamos religiones del tronco, que son re, eh, religiones que no tienen un mensajero que vino a, a establecerlas, sino que ellos recuerdan a los ancestros. Recuerdan como que habían dioses y diosas en la tierra. O sea, seres divinos, espiritualmente muy desarrollados. Esas son las religiones que le vamos a llamar animistas. Ahí tenemos la religión de los griegos, los romanos, los hindúes, los indígenas. Y de alguna manera, ahí también se van, van creciendo y se van diversificando. La diferencia es que no es un alma la que establece esa religión, sino que son recuerdos de los ancestros. ¿Sí? Sigamos. Porque después tenemos la tercera religión profética, que es la más conocida en Occidente, que es el cristianismo. Y en esto... Cuando Cristo viene, explica para qué vinimos a este mundo, por qué estamos aquí. Y uno de los temas principales dentro de la mística cristiana es el amor. Estamos por amor, para expresar amor, para ser amor. Amor al ser, amor a Dios, amor al prójimo. Y así trae su mensaje. Así se va sigue con las divisiones, viene chankaracharya que es el que establece la religión de los sannyasis, que son los ermitaños que viven en los Himalayas o que ustedes han visto en India a veces, ¿verdad? que son estas personas que renuncian a toda la sociedad, a sus familias, a vivir solos y dedicarse a una vida de de contemplación, de meditación. Luego tenemos a otro profeta, quinto, que es Mahoma. En un momento donde la humanidad se ha confundido a Dios con un ser físico, Mahoma viene a decir que Dios no es un ser material, es un ser de luz. Y por eso ustedes van a ver que los musulmanes en las mezquitas no tienen imágenes, porque la idea es conectarse directamente con la fuente, con Allah, ¿verdad? con el Ser Supremo, con Dios. Y así se van creando otras divisiones, otros caminos. Aquí hay otro que se llama Gurunanak, que es el sexto que crea la religión Sikh y que explica qué hace Dios. Cuando ha habido esta confusión de que quien purifica es el agua bendita o bañarse en el ganges, explica que la tarea de purificar lo espiritual o el alma la tiene solo Dios, solo la fuente suprema, el ser supremo. Así llegamos a tener una, un mundo con tantos caminos diversos. Ahora ustedes ven aquí que en cada una de estas ramas hay diferentes colores. ¿Qué simboliza eso? En el desarrollo de las religiones, cada religión empieza con su etapa que es dorada, una etapa donde las personas están absolutamente llenas de fe, unidas, eh, tienen esa, esa experiencia mística, eh, están de verdad siguiendo lo, las bases que trae el mensaje que viene eh, desde el profeta o, o quien viene con ese mensaje divino. Pero luego que muere quien trae el mensaje, pues se hacen eh, las escrituras. Y con las escrituras vienen diferentes interpretaciones. Y con estas diferentes interpretaciones se van dividiendo las religiones. Se van haciendo diferentes ramitas, diferentes ramitas. Entonces es como que la misma religión pasa por un proceso de deterioro, donde cada vez más, por ejemplo, en una religión cuya base es el amor, vivir por amor, que es la religión cristiana, hay más de dos mil diferentes ramitas. Estoy segura que ustedes conocen, ¿verdad? Está eh, la religión eh, dentro del cristianismo, tenemos testigos de Jehová, tenemos católicos, tenemos eh, bautistas, bueno, más de dos mil, luteranos. ¿Y qué pasa? Que dentro de la misma religión, una ramita de aquí con otra de aquí, se pelean y se matan. Entonces se va perdiendo ya la esencia el mensaje espiritual, y así le pasa absolutamente a todas, todas las religiones. En este momento no hay ninguna religión unida, todas tienen diversidad, cada vez más pequeños caminos que recorrer, pero con eso también a veces más olvido de que la esencia. Y así llegamos entonces, cuando todas las religiones están divididas y todo además corresponde con una división también en las fronteras, en los idiomas. ¿Cuántos países hay ahora? Cada vez más pequeños, ¿verdad? Cada vez más divididos. Llegamos a lo que le llamamos la Edad de Hierro. Y ahí... Estamos en un mundo donde ya no hay esencia, no hay esa mística, esa, esa fuerza espiritual. Ahora lo principal es la materia, lo, lo económico, ¿verdad? No, no encontrar como respuestas espirituales internas. Ya no se vive en base a los principios espirituales. Y ahí es cuando tenemos que volver a la semilla. Porque estamos en un momento de mucho, mucho caos. Estamos en un momento donde hay violencia, donde todas las personas están enfermas, donde hay desesperanza y tristeza. Y aquí ya han estado todas las religiones. Tenemos todas las escrituras. Pero lo que nos falta es la esencia, que en este árbol está representado por la fuente, la semilla. Es decir, volver a la fuente espiritual de toda la diversidad humana, que es común, que es Dios, que es la, el Ser Supremo, Jehová, Alá, como ustedes le quieran llamar, Shiva, la misma fuente. De esta manera, nosotros podemos entender con mayor claridad en qué momento estamos. ¿Por qué? Porque la idea no es que alguien que tiene una religión, eh, por ejemplo, que está aquí, quiera convencer a alguien que está en otra religión. Porque son ramas diferentes, caminos distintos y por lo tanto tienen perspectivas de la realidad y del mundo distintas. Si seguimos por las ramas, seguiremos siempre peleando, seguiremos siempre con miedo porque lo único que es común es la semilla y es el tronco. Ahí todos nos unimos y desde ahí nos permite apreciar cuánta belleza espiritual, ¿Cuántos caminos hay en este mundo que están sosteniendo a miles de millones de almas? Cada uno de estos caminos espirituales le está dando esperanza a alguien. Así que en nuestra escuela aprendemos a tener esa perspectiva de gratitud y de aprecio por cada mensajero divino, por cada uno de ellos. Y ahora, además de ese aprecio, volver a tener total conexión con la semilla que nos une. Entonces quisiera hacer un ejercicio espiritual en estos momentos. Un ejercicio para abrir nuestro ser con mucho amor y conectarnos con amor y con gratitud con todos. O sea, de alguna manera desaprender estas limitaciones, estos miedos, uy, ¿qué será? ¿Qué cambió de religión? Uy, pero entonces va a ir al infierno. Uy, pero aquel es malo. Dejar ese tipo de tendencias que nos irrespetan unos a otros, ¿no? que nos hacen sentir distantes. Y más bien tener. Un estado de muchísimo respeto y gratitud por todo lo que da esperanza a la humanidad. Entonces los invito a que hagamos un momento especial. En que otra vez nos conectemos con nuestro propio ser. Y nuestro propio camino espiritual. Mi búsqueda. Mi deseo interno que me ha llevado posiblemente a buscar diferentes respuestas. Voy a conectarme con ese deseo interior que tiene el alma. Y con total amor y apertura. Voy a observar en esta imagen donde se reflejan tantos caminos. Y voy a sentir aprecio y gratitud por cada uno. Todos somos de la misma familia humana. Todos somos hermanos. Más allá de las diferentes apariencias o creencias, nuestra fuente común. Es la misma, un solo Dios, una sola semilla, una fuente de amor universal ilimitado. Es como solo un padre de toda la gran familia. Todos. Somos hermanos. Y a todos los hermanos y hermanas de la tierra les mando mis buenos deseos, mi amor, que todas las almas de la tierra vuelvan a su esencia, que dejen de andar detrás de pequeñas ramas y vuelvan a su propio origen, el origen común de todos es la paz, la religión primera de todas las almas, es la religión de la paz, todas venimos el hogar de paz, el hogar donde no hay conflicto, donde hay tranquilidad absoluta. Ese es el estado original, la paz. Om Muchas gracias.